¡Buenos días! Bienvenidos un día más al blog de los Boyset. Otro bonito día, estamos en Barcelona porque tenemos una sorpresa. Hemos alquilado un piso nuevo en Barcelona, espectacular, increíble. Los tres. Business flat, manager… Manager, ¿eh? ya, no, ya no es ni mi amigo, es mi manager. Manager, Alex y Miguel. Sí, los tres. Hemos cogido un piso brutal y vamos a decorarlo un poquito para dejarlo espectacular. Tenéis que verlo. Hemos buscado mucho tiempo y al final hemos conseguido encontrar algo bastante guay. Ahora es hora de decorarlo a nuestro gusto para sentirnos como un café. Una vez más, los méritos para ellos. Realmente el que ha hecho toda la gestión del piso, contratos, búsqueda y demás he sido yo. Pero bueno, hemos encontrado, sí, Alex, sí, claro. <risa> Añádete a ti, utiliza. Es verdad, tiene más mérito que nosotros. Vamos a pillar dos plantitas pequeñas para la estantería. Ya tenemos una de un suscriptor que nos la llevó a casa. Putísimo amo, Eric, Y otra de Cía y Armand, muchas gracias. Por algo tropical, ¿no? Es el rollo. ¿Qué queréis? ¿Vosotros qué queréis que pongamos? Porque podéis opinar. ¡Tropical, Alex, me encanta! Tú, ¿dónde está un helecho? Necesitamos un helecho lo primero. Allá hay uno. ¿Dónde? ¡Uh, precioso, me encanta! Espectacular. Listo. Y luego una colgante así. ¡Oh, sí! ¿Qué parece, chavales? ¿Y esto cuelga mucho Sí. Pinta bien, la ¿no? verdad. De momento vamos con esto, ¿no, chicos? Sí. Mira, hay otro. Ya tenemos las plantitas. Vamos para casa. abre ¿no sabes? Pero no la vas a enseñar ahora, ¿no? No No, no, no, no. que esperar Eyyy ¿Pasa Miquel? A ver quién consigue acertar como es No se sé ve nada entra, entra mucha luz como se puede ver Deja las plantas por ahí yo creo Miquel En la estantería esta Oh wow Cuando las cambiamos no, de vale. maceta A las más abajo eh no, Va a ser brutal bueno. ¿Para ¿Para que no cabe? no cabe, ahora mismo no cabe Sí, hay que cambiarla de maceta aún, no cabe allá aún Y nosotros vamos a grabar el vídeo de hoy Creo no que podéis echar unas risas, cabronas. Mm. ¡Buenos días! ¡Bienvenidos un día más a nuestro canal! Hoy vamos a grabar un Most Likely To Vaya cambio de botón. <risa> un vídeo diferente en la nueva casa Espectacular, solo podéis ver la muchísima luz que entra Nos ha costado un montón encontrar en Barcelona un piso que nos gustase, la verdad Y por fin tenemos uno súper guay, ya es nuestro, ya tenemos las llaves, bueno... Alquilado, no lo hemos comprado. A amueblarlo. A amueblarlo, decorarlo, llenarlo de plantas. Es brutal el piso a nivel de diseño. Bueno, no quiero hacer mucho hype. Ya lo veréis. Si queréis house tour, dejadlo en los comentarios. Vamos a estar decorándolo. Y cuando estéis listos, lo enseñaremos por el momento. No se va a filtrar imágenes. No vais a poder ver nada. Ahora sí, vamos a empezar con el most likely to. ¿Quién es más probable que...? Por ejemplo, se tire un pedo ahora mismo. Entre yo y Alex. Y para contestar tenemos estas cartulinas con la cara de cada uno. La mayoría de vosotros que sois aficionados a YouTube ya sabréis cómo funciona. Nosotros eh, le sacamos todos estos tags a Paula Bono. Muchas gracias por la inspo. Es ella la que nos enseña cosas de youtubers de verdad. No sabemos hacer vídeos normales de youtubers, pero estamos en ello. Así que hoy vamos con el most likely to. ¿Quién es más probable que no se duche en un mes? A ver, Miquel se ducha cada día como un reloj suizo antes de irse a dormir. Que no hay día que no se duche. Miquel se despierta a las 8 de la mañana, eh, hace el, los 17 entrenamientos que tiene que hacer, todo lo que tiene que hacer. 8 y media cena, 9 y cuarto entra la ducha y a las 10 y media se va a dormir. Antes de que sigamos, Miquel, siento que has hecho todas las preguntas para que yo siempre sea el más probable que él. Porque es que siempre es algo malo. Siguiente: sí, ¿Quién es más probable que acabe en la cárcel? Pero es que no sé qué podría pasar. Lo cuento. ¿Para qué? Sí, casi me meten en vez ya. Ah, es verdad. Se me había olvidado ya. En Sri Lanka. Los reels, los OGs del canal sabrán la vez que casi me meten en la cárcel en Sri Lanka. En Sri Lanka hubo un atentado bastante heavy. Mientras nosotros estábamos, todos los turistas fueron evacuados de Sri Lanka. Nosotros decidimos quedarnos porque dijimos, bueno, un atentado, ya en pocas probabilidades de que haya otro. <risa> sí. Pero resulta que se pensaba que estaba, se estaba planeando un golpe de Estado, quitaron el Internet. A todo el mundo en Sri Lanka No teníamos internet, no se sabía nada de nosotros Estábamos desaparecidos Y volamos el dron en un sitio donde estaba prohibido el dron Que había una base militar cerca Nosotros no lo sabíamos Llegó la policía Se me llevaron Espera, espera, que en todo esto Mientras llegó la policía Yo tenía el dron en mi mochila con todos los archivos. Y había que borrarlos, no podíamos dejar la no, prueba del delito ahí. No hay que pruebas. Yo no, yo no quería ir a la cárcel, no sé... Y no mientras, vosotros? mientras estaba rodeados de policía, les dije que me tenía que meter a la jungla para mear con intimidad y aproveché para borrar todos los archivos. Iba con la mochila a la espalda y la policía le dejó ir a mear en medio de la jungla y sí. borró todos los archivos, así que no había pruebas y estuvimos como... seis o siete horas en... ¿La comisaría? la comisaría, con un chico local que nos estuvo ayudando y al final, por suerte, nos dejaron ir. ¿Quién es más probable que pierda un vuelo? ¿Quién es más probable que gaste dinero para una charrada? <risa> Tenemos dos botes de aceite de trufa <risa> que ha sido usado <risa> en casa? Una vez, me costaron 40 sí. euros Seguro que algún día los uso y son la hostia ¿Eh? Para pizzas. ¿vale? Oh. No era una tontería. No era una tontería. ¿Quién es más probable que muera por algo estúpido? ¿Por qué yo? Yo. Porque nunca has tenido un accidente, ya lo tendrás. A ver. Nunca te ha pasado nada, hacen locuras mucho más cartas que las mías. Bueno, <risa> de hecho sí que la ha pasado. Le he visto abrirse la cabeza una vez. ¿Cierto es? ¿Foto chiching? Intenté hacer un doble backflip en salida de una barra y me di con la cabeza contra la barra, podría haber muerto ese día. ¿Quién es más probable que deje YouTube por el porno? Creo que en este caso serías tú. ¿Quién es más probable que olvide la fecha del cumpleaños? Uno, dos y tres. Vale. ¿No se sabe ni su cumpleaños? ¿Qué día nació el papá? Eh... 27 de noviembre, No, el 20. ¿De noviembre? Sí. Vamos, mamá en septiembre, él... el 27. El 27. ¿Quién es más probable que deje a una chica embarazada? Todos lo sabemos, Alex. ¿Quién es más probable que sea infiel en una relación? Tres, dos, uno. No se lo crea ni chavales. El pasado es el pasado. Vivimos en el presente. Y he cometido errores en el pasado. Muy divertidos. Pero no los volvería a cometer. Bueno. Algunos va a seguir. Pero a día de hoy... La siguiente viene bastante relacionada. ¿Quién es más probable que perdone una infidelidad? Tenemos que estar de acuerdo si es. Pero ¿y esto por qué? Porque tengo un buen corazón, Miguel. Cosa que tú no tienes. Tienes que entender que sexo y amor son cosas diferentes. Eso es muy tradicional, chicos. ¡Ey! ¡Hola! Tenemos un compañero de piso más, aparte de Juan. Esto es amor, esto sí es amor. Su perro. Decidme que no la amáis ya. Es de Juan. Lo es... de raza. Y ahora Pero... lo voy a enseñar. ¿Se meao? <risa> Se meao. Oye, oh, es muy bueno! Eh. Ahora conmigo, ahora conmigo. Oski, es que eres de raza y te queremos muchísimo. Yo no te hubiera comprado, no hubiera comprado un perro de raza, hubiera adoptado, te queremos así. ¿Quién es más probable que se limpie el culo con los calcetines? ¿Sucura? No es quién es más probable que, sino quién lo ha hecho. ¿Alguna vez habéis tenido un apretón muy heavy, muy heavy? Estaba en un autobús, no había papel, pedí papel al busero no tenía papel y decía que no se podía cagar. Y a ver, eh, hay veces que no te puedes aguantar. O cagaba en el baño o me cagaba encima. Cagé en el baño y volvía a casa con un solo calcetín. ¿Quién es más probable que se ría en un momento serio? Yo tengo un problema. No sabes lo que es un momento serio. ¿no? No, pero es que ni siquiera es eso. Yo desde pequeño, igual me cogía el profesor después de clase para echarme la bronca y mi instinto natural por estar nervioso. Era reírme. No es que me haga gracia. Es como que hago en plan... No sé qué hacer. Me río. En mi cerebro cortocircuita. ¿Quién es más probable que... Se vaya a vivir a China? Esto es un poco raro. ¿Listo? 3, 2, 1... Espera, espera, espera. Ah, vale. ¡Oh! ¿Has hecho lo mismo que yo? Sí. No lo sabéis. Pero nos estamos haciendo famosos en China. A China no llega ni YouTube ni Instagram. Entonces nos han contactado desde un YouTube chino, una especie de YouTube, no es sé exactamente igual, que se llama Bilibili. Llevamos subiendo vídeos, bueno, nosotros no, Eco, que no me acuerdo de decir su nombre en Nuestra chino. Nuestra manager de Bilibili. Que traduce nuestros vídeos al chino y los sube a Bilibili. Y en una semana tenemos 100.000 suscriptores. Así que si seguimos en este camino… Nos tendremos que mudar a China, chicos, lo siento. Off to China. Os dejamos la intro de nuestro canal para que lo veáis. Pijández San huopán, Woman Show, vanzang shondi. We are the Boys Brothers, the Treasure Brothers. We are from Spain. I am Mico and this is Alex. ¿Se no da bien hablar chino, los dos? ¿Blugaré? Chingao, shoupan. Ya no puedo decirlo. Cante shoupan. Chingao de shoupan. Ban san jian di. Ban san di. Algo así. Fue muy difícil hacerlo. ¿Quién es más probable que envíe nudes al chat equivocado? Uno. Chat. Una vez subió una historia y quería enviarlo. No. no. Lo rápido. Comenta si llegaste a verlo. ¿Quién es más probable que se emborrache? Vale, 3, 2, 1… una Evidentemente, yo llevo como 5 años sobrio. ¿Quién es más probable que se tire un pelo en público? 3, 2, 1… Hay que… Si te apetece ir al baño, tienes que ir. Si te apetece tirarte un pelo, te lo tiras. Así nunca te mueren los pelos. La es, que, es el secreto. Es la llamada de la naturaleza. y Siempre hay que atenderla. ¿Quién es más probable que sea impuntual. Yo solo llego tarde. Mentira. Si es por este de aquí. Mentira. Vale. Mentira. Vale. A veces llego tarde. Pero menos que no. ¿Sabes lo que pasa? Que yo nunca me quejo cuando la gente llega tarde. Entonces, parece que la gente nunca llega tarde cuando queda conmigo. Pero como él no, siempre se queja, siempre parece que yo llegue tarde. Alex, puntuado así. No Vamos a probarlo. algo. ¿Te hago así? ¿Te voy a apretar no? y aprieto arriba. No, no mucho. No es importante. Más, hágalo tú. Siento tu dedo. ¿Qué? Siento tu dedo. <risa> Siento tu dedo. Ah, <risa> <risa> <Hey>, se lo <risa> última ¿Quién es más probable que tenga algo con una seguidora? Lo único que voy a decir en mi defensa es que hay que disfrutar del momento y de las oportunidades. Vive el momento, chaval. Hay gente que lo ve mal, pero no tiene nada de malo. De hecho, las dos personas disfrutan. Ay. Y ha venido nuestro amigo a despedir el vídeo. Ouski. Ouski, está todo loco, ve conmigo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado, nos conozcáis un poquito más y muy pronto, bueno, más o menos pronto porque tenemos mucho viajes tiempo. muy heavy y mucho curro, pero los vais a disfrutar, contenido muy bueno, spicy para el canal, pero nada más podamos tendréis house tour. Nosotros vamos a ir decorando la casa, os iremos enseñando cositas en Instagram, así que seguidnos y tendréis un house tour dentro de poquito, yes. pero queremos muchos likes y muchos comments. Y si no te has suscrito aún, suscríbete. Y... ¡OK!